El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña Para ver qué podía ver Y todo lo que pudo ver, y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río, el oso fue hacia el río, el oso fue hacia el río, para ver qué podía ver. Y todo lo que pudo ver, y todo lo que pudo ver, fue el otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, fue todo lo que pudo ver.